Definimos que la estimación es una predicción tentativa de cuánto tomará y cuánto costará hacer el proyecto. Es decir, el establecimiento de un calendario posible. Eso partiendo de una serie de requerimientos que nos da nuestro interesado, nos da nuestro cliente, nuestro gerente. Y durante la estimación vamos a estimar dos cosas. El tamaño y el esfuerzo necesario para completar el el proyecto es decir los dos elementos que nosotros necesitamos para para conocer ese calendario es de qué tamaño va a ser es decir qué dimensión va a tener el producto o qué complejidad involucra todo el trabajo que vamos a hacer y a partir de allí cuántas horas y cuántas personas o recursos vamos a requerir para poder completar con ese tamaño nuestro proceso de estimación comenzará con los objetivos con los requerimientos en cualquier nivel estos pueden ser a un nivel muy general empezando el proyecto o bien a un nivel de un programa si lo voy a hacer individualmente y nos conducirá paso a paso desde su conceptualización su estimación del tamaño su estimación del esfuerzo hasta obtener un calendario probable de ello nos vamos a valer de dos elementos una base de datos de tamaños que históricamente nos dirá cómo nos hemos estado comportando conforme a las estimaciones y una base de datos histórica de productividad, cómo nos hemos desempeñado para resolver o para completar trabajo de un determinado tamaño. Estos datos históricos los debemos de recolectar y debemos de almacenar de alguna manera conforme estamos trabajando. Si no lo hemos hecho así, más adelante vamos a hablar de las bases de datos históricas y cómo llevarlas a cabo. Y para conocer el calendario, dado nuestras dos entradas, que es tamaño y recursos, pues necesitamos ver los recursos estimados. Para estimar el tamaño, lo que nosotros debemos de comenzar o visualizar es un concepto. Esto es las partes que va a tener el proyecto. Un concepto o diseño conceptual se refiere a solamente una identificación visual de las partes que estarán contenidas en el requerimiento o en el producto que nos están solicitando desarrollar no es un diseño arquitectónico detallado no contiene una cantidad de detalle muy grande simplemente es algo que nos permita a nosotros visualizar las partes o los elementos que hay que desarrollar rápidamente verlos por ejemplo si la parte A se trata de un servidor si la parte B se trata de un componente que hace cálculos. Si la parte C es un componente de conexiones. Si la parte C, si la parte D es un componente de seguridad. Es decir, simplemente visualizarlos a gran escala, de gran tamaño, para poder nosotros establecer qué relaciones hay entre ellos, cuánta complejidad puede existir, o cuántos de estos elementos tendremos dentro de todo el sistema no hay que detallarlos no hay que decir cuánto o qué cosas hay dentro de cada uno simplemente decir esto es de un tipo este es de otro tipo este es de otro tipo y este es de un tipo diferente visualizamos con quién, cómo se relacionan entre sí es decir si hay alguna dependencia si hay alguna colaboración si hay alguna comunicación y mediante este concepto nosotros podemos ir a establecer de qué tamaño será. De qué tamaño será cada una de las partes que estamos colocando aquí. ¿Por qué es importante comenzar con el tamaño? Es decir, ¿por qué no nos vamos directamente a ver una estimación del esfuerzo? ¿Cuánto tiempo y cuánto calendario requerirá eso? Bueno... Primero necesitamos dimensionar qué tamaño tiene nuestro producto. Si nosotros vemos aquí esta casa y pensamos que esta es la casa que vamos a construir, nosotros debemos de poder visualizarla a través del diseño conceptual, el tamaño relativo o el tamaño que va a tener. Digamos, si es una casa grande, si es una casa mediana o si es una casa pequeña. Esto tiene importancia porque dependiendo del tamaño el esfuerzo, el tiempo y el calendario, pues tendrán variaciones. Ambas unidades guardan una relación muy estrecha. Si el tamaño del producto cambia, el, la dimensión del tiempo también tendrá un cambio proporcional. No es lineal, no es directo, veremos eso en, la siguiente, en el siguiente tema. Pero sí tiene una relación estrecha. Cualquier variación en el 1 causará una variación en el otro si el tamaño de la casa crece pues estamos esperando que hacerla también lleve más tiempo dado que requerirá más recursos más espacio, más material si el tamaño de la casa disminuye el tiempo también se espera que disminuya es muy raro el caso donde tú veas que el tamaño de una casa crece así y el esfuerzo haga lo contrario que se reduzca Casi siempre verás que ambos tienen una correlación en que si el tamaño de uno crece, el del otro también crecerá. En el tamaño necesitamos medir todo utilizando algo que llamamos una métrica objetiva. ¿Qué significa eso? Que podamos establecer una unidad que todos los que la utilicen lleguen a resultados consistentes, es decir... Puede bastar con chico, mediano y grande, como lo habíamos visto. Pero, chico, mediano y grande debe de ser, de ser entendido igual entre todos. Es decir, si utilizamos esa unidad de medida, cualquiera que la utilice puede llegar a ver las mismas unidades aquí, cada vez que haga el proceso de estimación del tamaño. No habrá ninguna ambigüedad y nadie podrá decir que este 7 que estoy señalando aquí es... Una unidad diferente cuando hablamos de mediano, de chico o de grande. Cuando decimos 7, quiere decir que ese 7 será el que puedan visualizar todos y no habrá ambigüedad. Con ese tamaño entonces, y con esa unidad bien definida, vamos a establecer el esfuerzo. El esfuerzo se mide en horas directas. Una hora directa es cuánto tiempo si sí estoy trabajando en esta casa. Y cuántas horas no voy a estar trabajando directamente en algo relacionado a construir este producto que se visualiza aquí. Podemos tener muchas horas haciendo otro tipo de trabajo, simplemente transcurriendo, pero no son horas directas. Todas las horas nos van a, re a repercutir en el calendario que te obtendremos al final, pero solo nos interesa ver cuántas horas directas sí tenemos que dedicar a la construcción del producto. Entonces el resumen de esta, de la parte de estimación y esfuerzo es que el tamaño se mide en unidades objetivas que podamos visualizar y que no nos den cabida ambigüedad cuando hablamos de chico, mediano y grande. Aprenderemos a seleccionar las métricas adecuadas de tamaño en el siguiente tema y el esfuerzo se mide en horas directas. Cuando tenemos estos dos números, digamos que en nuestro producto es de 600. Voy a poner aquí que como es una casa son metros cuadrados. Este 600 se traducirá en una cantidad de esfuerzo. Digamos que llevaría 80 horas de esfuerzo. Esto nos dará entrada para poder hacer un calendario. Estos dos valores pueden ser obtenidos utilizando diferentes métodos. Existen varios métodos ya probados que son los que vamos a ver aquí para poder calcular el tamaño y el esfuerzo. Pero una vez que tenemos estos dos, podemos calcular nuestro calendario. Calcular el calendario significa colocar fechas probables. Fechas probables dependiendo de qué, de nuestras dos entradas y de la disponibilidad de nuestro equipo es decir visualizar con cuántas personas vamos a contar cuántas horas disponibles directas puede aportar cada uno de ellos y así poder estimar una fecha probable en que todo el trabajo pueda ser terminado. Si este compañero por aquí tiene 6 horas a la semana, si esta compañera tiene 8 horas a la semana, si este compañero tiene 10, si esta tiene 4 y si él tiene 3, tendremos un equipo compuesto con una variabilidad o con una disponibilidad semanal de horas diferente. En este caso tenemos 31 horas por semana. Sí proyecto requiere 80 horas de esfuerzo podemos decir que todo el trabajo o las 600 unidades de esfuerzo de tamaño que calculamos anteriormente requerirán de aproximadamente 2.5 semanas para completarse que nosotros podemos señalar en nuestro calendario dos semanas y media y marcar una como fecha probable de finalización esto es lo que nos diría o lo que le contestaríamos a nuestro interesado cuando nos diga, nos pregunte, ¿cuál sería la fecha en que todo esté terminado? Todo estaría terminado aproximadamente allí, en esta fecha a partir de una fecha inicial con un calendario de aproximadamente 2.5 semanas. Una advertencia que hacemos aquí, decir 2.5 semanas y proponer una fecha fija es un tanto riesgoso. Lo recomendable siempre es manejar rangos. ¿A qué nos referimos un rango? Una media a un límite superior y a un límite inferior. Esto es no decir eh, directamente 2.5 semanas, sino decir algo como entre 2.5 y 4 semanas. Es decir... Ahí nosotros podemos decir que en algún punto de ese rango estará nuestro resultado final y con eso pues tendremos mayor probabilidad de dar una estimación precisa. De este modo podemos nosotros presentar una estimación o presentar una estrategia porque no es necesario solamente la estimación del proyecto completo, nosotros podemos estimar parte por parte para poder proponer una estrategia de acuerdo a las prioridades, de acuerdo a la importancia o de acuerdo a la complejidad y el riesgo de cada una. De este modo, como vimos en la charla entre Frank y su desarrollador, se puede proponer que en una fecha intermedia se puede completar una buena parte del proyecto... Un poco de tiempo después entregar una segunda milestone y el proyecto completo terminarlo dentro de la estimación completa. Y así tú podrás completar tu estimación o tener los parámetros con los que puedes dar una respuesta y proponer una estrategia de trabajo con base en cuánto se requeriría para completar y para llegar a una meta.